Hola amigos, bienvenidos a mi canal de 8 Antes de comenzar les iba a decir que Pueden suscribirse a mi canal Aquí vamos a presentar Tops 10 carreteras más peligrosas del mundo Número 1 El túnel Guiyán, China El túnel Guiyán Se encuentra en China Es una de las carreteras más peligrosas del mundo Y fue construida por los Pobladores que permanecían en ese lugar Vendieron sus ganados Sus vacas, todo Para poder comprar picos Y herramientas para construir Ellos ya fallecieron en la construcción Vamos con el siguiente Número 2 Carreteras de las Yungas La carretera de los Yungas También conocido como La carretera de la muerte O el camino de la muerte Este vehículo, esta carretera obvio ha causado muchos daños y muchas muertes esta carretera tan extraordinaria y peligrosa se encuentra en el país bolivia número 3 las carreteras del atlántico las carreteras del atlántico es una espectacular vía que desde la costa continent continental salta de isla en isla hasta llegar a ver en un recorrido fantástico a través de puentes que se retuercen sobre el mar en escorzos imposibles no es casualidad que esta carretera sea el segundo destino turístico más visitado en noruega su construcción empezó en 1983 y estuvo marcada por la lucha contra los elementos durante los seis años que duraron las obras se registraron las tormentas hasta 12 tormentas por lo menos con categoría de huracán. Son poco más de 8 kilómetros de recorrido que incluyen 8 puentes sobre el océano. El hito principal de las carreteras es presencialmente el puente de Storzengen. El más largo de todos, mide hasta 260 metros que realiza una curva espectacular. Tal es la importancia de esta carretera. Que los noruegos la eligieron como la construcción del siglo en su país. Número 4. Carretera de Rodán, India. Pase Rodán es un puerto de alta montaña en la cordillera Pir Panjal, oriental del Himalaya, a unos 51 kilómetros de Manali. Conecta el valle de Kulu con los valles de Laul y Spiti de Himachal Pradesh, India. Rodampa, su elevación es de 3,978 metros y es por la ruta Le Manali Highway. Aquí también les dejo su ubicación que ahorita está cerrado temporalmente. Número 5, la carretera de Karakorum. La nueva carretera de Entre Anshun y Xiyun conecta el suroeste de China y zonas económicas. La autopista entre Anshun y Xiyun de China fue inaugurada el martes y conecta la provincia de Guizhou al suroeste de China con el este y el sur del país. El enlace de 55,8 kilómetros comienza en la ciudad de Anshun, en la provincia de Yoshou. Y termina en los condados autónomos de Sillum. Número 6. La carretera del dragón. La carretera del dragón. También es conocida como la carretera más asombrosa de Estados Unidos. Su nombre oficial es US 129. Aunque se denomina Tapoco Road. En el lado de Tennessee y Calderwood Highway en Carolina del Norte. No obstante, todo el mundo prefiere... El Simil de Dragón se encuentra en pleno Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes Great Smoky Mountain. Presume en tener en torno a 318 curvas en un tramo de unos 17,7 kilómetros. No son pocas, desde luego. ¿Te vienes a conocerla con nosotros? Número 7. La carretera de Dalton. La autopista de Dalton o carretera de Dalton o ca carretera en Alaska. La autopista Dalton conocida en inglés como James Waldorf Dalton Highway, es una carretera estatal ubicada en el estado de Alaska. La autopista inicia en el sur en la autopista Elliot, en Living Good, hacia el norte en el Borough de North Slope, cerca de Deardos y con servicio extendido hacia la bahía Brother. Su longitud es de 660,3 kilómetros y su construcción fue en el año 1974 en el municipio de Borough no organizado, Borough de Nortus. Número 8, Paso de Gois. La carretera de Gois, o Pasa de Gois, es una carretera situada en la bahía de Borne y que une la isla de Normolder comuna de Barbatre. Con el continente comuna de Bourbon-sur-Mer, en el departamento francés de la bandea, se caracteriza porque, carretera, porque la carretera, o sea, esta carretera, queda anegada por el mar según la marea. El paso es practicable con la baja mar, quedando inundado dos do veces al día por la pleamar. Existen otros sitios de este tipo, pero su característica particular es su longitud de unos 4,5 kilómetros. Número 9. El Cañón de Skippers, Nueva Zelanda. Cañón Skipper es un desfiladero histórico y pintoresco de unos 22 kilómetros de longitud. Varios kilómetros al norte de Gensdor, Nueva Zelanda, hoy se accede desde que es hoy a través de la misma carretera que conduce al Skiffel, Coronet Perak Skippers Cañón, Está tallada por el río Shotover. Skippers Canyon es una de las carreteras más peligrosas de, y muchas, muchas causadas. Número 10. La carretera Irona Sakar en Japón. La ruta 120 o carretera Irona Saka en Japón. Se trata de un famoso camino que usaban los monjes budistas y cuya remodelación finalizó en 1965, comienza en Nikko hasta el lago Chuzenji, donde se encuentra el templo Chuzen. cuenta con 218 espectaculares kilómetros de belleza natural, pero solo aptos para valientes, ya que son bajada y, y totalmente serpenteantes y plagados de curvas. Ya terminamos amigos, ahora si quieren pueden dar un like y suscribirse a mi canal, no olviden. Y aquí la campanita de notificaciones y si quieren también se invito a suscribir y mirar el video de mi amigo Ramacop Y comenta y comparte. Hasta la, hasta la próxima.